Momentos de paz Me tomo solo un minuto A medida que la paz se vuelve mi amiga Reconozco su poder Gota a gota Creo momentos de paz Y los irradio hacia el mundo Tocando cada corazón Encendiendo nuevamente la esperanza Soy uno con el mundo compartiendo momentos de paz.